serio ahora, que no tiene que ver con el baloncesto local, eh, ni tiene que ver con nada de San Francisco, pero no tiene que ver porque fue en San José de Ocoa, José de Ocoa pero no deja de ser un acto totalmente desagradable que puede ser contagioso si nosotros desde el punto de vista que entendemos no lo paramos. Vamos a mirar este video primero porque no es solamente lo que ocurrió. Miren esto, el árbitro lo expulsa por estar discutiendo bolas y extrae Miren lo que hace este, este, este delincuente, mira. El tipo le da un batazo y lo tumba. Luego se devuelve... Y le tira el casco a un hombre, que un casco de esos es peligrosísimo. Nadie lo agarra, señores. Ahora, después que el tipo... Y ahora se va a devolver otra vez. Mira, mira. Y vuelve para arriba el tipo con un bate. Y nadie lo agarra. Nadie. Debe, debe estar preso, porque ya leí anoche en una información que ofrecía el colega Héctor Gómez, y lo llamé, lo llamé a Héctor. Ese caballero está preso. Ese caballero está preso. Fue firmado por un equipo de grandes ligas y todo. Estuvo en las ligas menores con los cachorros. Fue dejado en libertad por su comportamiento. Y ustedes pueden ver qué clase de animales mm, este tipo. es no para menos. Pero lo peor es que nadie lo agarra. Y él, y él lo agrede tres veces. Con un bate, con el casco. Y después vuelve con el bate, señores. Ustedes saben lo que significa esa vaina. Que un árbitro que gana... 300, 400, 500 pesos. No creo que gana más de ahí un árbitro de pelota. No creo. en un partido de, de, de, amistoso como esto. O imagínense que fue de competencia porque fue en la Liga Campesina de San José de Ocoa. Como ese joven daña totalmente su carrera ya. Bueno, ya la dañó como profesional, pero ahora lo hace. También eh, daña su... Como un ser humano se tacha, se le pone un, un sello negativo de un comportamiento completamente inadecuado a este juego y esas cosas se pueden evitar desde el principio el árbitro bueno o malo bueno, pero si un árbitro es súper bueno debe estar en grandes ligas no aquí con nosotros en la liga campesina o en OCOA no debe estar en grandes ligas de lo contrario debemos nosotros entender que en la liga de invierno vemos muchísimos casos donde los árbitros se equivocan y nadie le entra batazos eso no puede pasar y yo estoy muy muy decepcionado de esas vainas. Porque, por ejemplo, en San Francisco no hemos tenido, aunque sí he escuchado casos sí he recibido no, eh, notificación, una carta de un árbitro una vez, que, pero para no mencionar nombres, y no porque eso no se llegó como, no se le dio forma. Y uno alegremente no puede estar hablando. Ahora, si yo hubiese estado presente, yo lo denuncio. Pero que tú me traigas una carta, yo no puedo, porque yo tengo que confirmar eso. El periodista tiene que hacer ese tipo de trabajo. Y cuando investigué realmente, hubo versiones complicadas que eran diferentes. Pero en este caso que lo estamos mirando, Dios nos ampare de que las personas que están jugando oh, sí. hagan ese tipo de cosas. Hoy leyendo, me enteraba, no estoy confirmándolo, pero lo escuché y lo leí yo mismo, que el árbitro es aquel árbitro que es famoso por sí, hacer... Sí. Eh, el estilo alemanes, que siempre sí. cambia un, los ademanes para una gente. Caramba, prácticamente a una figura que nos hace reír, que nos divierte, que, que tiene familia, que tuvo que ser llevado a un hospital, porque aunque él siguió trabajando en el juego, después tuvo que ser llevado a un hospital, porque le dio como tres batazos el, el delincuente este, el rastrero este. Y nadie aparecía ahí que le diera con otro bate. Para que enderezáramos la cosa. No apareció un familiar ahí, que, que, pero gracias a Dios que no apareció un familiar ahí. Porque tú te imaginas que ese papá tuyo. Y que tú te la agrada viendo ese juego. ¿Dónde sí, hubiésemos terminado ayer? Mayores, una ¿no? muerte segura, claro. Entonces, para eso, nosotros debemos saber que cuando vamos a una cancha, cuando vamos a un estadio, cuando nosotros vamos a ser atletas, debemos respetar a esas personas que están trabajando, que también se están ganando su vida porque nadie se va a a, claro. a correr ahí el día entero y ampayando cogiendo un sol para que ustedes den un batazo. Yo estoy muy, realmente es muy, muy decepcionado de, de ese video, Muy, Así me es. apena muchísimo y le tengo miedo a que en San Francisco de Macorís la ciudad de nosotros se ponga en lo más bajo en el caso de que esa vaina pueda ocurrir aquí. Eso no puede ocurrir aquí, por eso yo traigo ese video a este programa, para que sea advertencia y que las autoridades, las autoridades deportivas, siempre estén capacitando, no solamente a sus árbitros, porque es verdad que hay muchísimos árbitros malísimos, pero no hay que darle. Muchísimos sí, árbitros que no se preparan, no es que los profesores, hay muchísimos profesores que se han quedado, que no sé qué quieren capacitar, entonces al final tenemos que preparar los árbitros y también preparar mentalmente a los equipos y a los jugadores que van a estar enfrentándose en un evento deportivo para que esa vaina no ocurra aquí en San Francisco. No, independientemente, Junior, también de que este señor, el árbitro reconocido por hacer todas las señas sí, que hace sí, sí, cuando sí, sí. show. Y Independientemente de ese estilo, que tal vez no le caiga bien a algunos jugadores porque pueden interpretarlo como provocativo y este asunto de cosas, pero son seres humanos que, como profesionales, tienen derecho también a equivocarse. Y en cuanto a esta situación, qué bueno que se están tomando ya medidas. Incluso pude leer que ya el, el delincuente, como tú mencionas, ya está preso. Sí, porque eso se debe. Y tiene, ¿verdad? tiene que traer también consecuencias mayores para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir, no solamente en una liga, un ejemplo como en San José de Ocoa, sino también a nivel nacional. Correcto, a yo, a yo estoy de acuerdo contigo completamente. Ese video se hizo viral ayer, la noche, y eso fue como, como amargándole la noche a toda la gente que amamos el deporte. Incluso nosotros no solamente amamos el deporte, nosotros vivimos del deporte, nosotros somos exponentes del deporte a nivel nacional.